Bueno, bienvenidos, muchas gracias, buenas tardes, el periodismo también emprende y hay casos de éxito, de menos éxito, aunque parezca mentira. Eh, soy Oscar Delgado, yo coordino esta mesa en, en calidad de periodista y amigo de los que están aquí como ponentes. Tenemos un perfil de, que nos va a permitir eh, contar con una multiperspectiva ¿no? del concepto periodístico y del emprendimiento en primer lugar, tenemos a un periodista valenciano que hizo Los Madriles hace tiempo y que nos va a aportar una visión casi estratégica de lo que significa eh, las posibilidades que el ámbito digital abre a la profesión por la trayectoria que tiene. Él es Borja Ventura, eh, se define como periodista digital desde que se diseñaba a 800 píxeles, escribe en el diario .es, en tiempo, en Yorokobu, en Yotdown, enseña periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid en el CEU, y dirige sesiondecontrol.com, además de coordinar Tecnoexplora y ciencia explora para A3 Media. Como él dice también, a veces tuitea, pero eso es un capítulo que luego comentarán en el satan en Twitch, ¿verdad? Bueno, sin más, eh, adelante, Borja, muchas gracias. Oscar, te he dejado un pincho ahí, si ¿sí puedes ponértelo. Sí. Es para allá sin me dejo Hola, buenas tardes a todos, gracias por venir. Eh, gracias a la organización, también a Oscar por invitarme. Me pongo aquí, porque aparte de que me gusta más hablar de pie, es que si no, te no en el que, virán en que os tapamos. Además, como yo soy cabezón, de ¿vale por mí. Eh, bueno, yo vengo a ganarme unas cuantas enemistades primero que nada, porque lo primero que quiero hacer es un poco desmitificar esto de, de, de lo que se suele transmitir a veces con lo que es ser emprendedor. ¿no? Yo siento un profundo respeto por, por muchos de vosotros que sois emprendedores. Yo entiendo que un emprendedor es alguien que arriesga eh, su presente y su futuro invirtiendo en algo en el que cree y quiere montar y quiere salir adelante de eso, ¿no? Eh, muchas veces, y esto los periodistas sabemos un poquito, el lenguaje se pervierte y se utilizan ciertas expresiones como comodín, ¿no? Ahora, como decir que hay mucha gente que es autónomo es eh, malo, ¿no? Pues somos emprendedores. Ni todos los autónomos son emprendedores, ni todos los emprendedores son autónomos. Entonces, ¿yo me considero emprendedor? Bueno, yo soy periodista y eventualmente ahora eh, ejerzo desde fuera. Eh, lo cual no, yo no me definiría a mí mismo como emprendedor. ¿vale? Entonces, esto es lo primero que quería hacer, porque yo os digo que, que siento muchísimo respeto. ¿no? Entonces, eh, ¿qué os diría sobre esto cualquier coach? Me encanta la expresión, coach. ¿eh? Esta gente que te dice lo que... Bueno, muchísimo respeto si hay algún coach en la sala. Pero, oye, ideas buenas, positivas, sobre de qué va esto. ¿no? Cosas que os diría un coach acerca de la idea central de la, de la exposición, tal como me la planteó Oscar, que es... Cómo el ser emprendedor ha transformado el periodismo digital, ¿no? Idea una, esta es tu zona de confort y donde suceden las cosas guays es fuera. Es decir, mándalo todo al carajo, salte de, de tu zona de confort, lánzate a la aventura que, oye, que igual encuentras cosas buenas. ¿puede suceder? Puede que no. ¿eh? Es, un, es un riesgo que, en fin, es complicado. Cosa dos que nos suelen decir. Oye, emprender, aprendes cosas que jamás vas a aprender como un contratado. Bueno, y hay muchas infografías y demás. Eh, bueno, esto también hay que verlo, ¿eh? Hay cosas que se pueden aprender, obviamente, porque tienes que desarrollar tu experiencia profesional de otra forma. Pero bueno, no siempre es así. Por cierto, un pequeño inciso, esta presentación la compartiré porque hay algunas cosas que solo voy a citar y hay enlaces y varias infografías y demás por si os interesa sacar los datos. Entonces, eh, eso es lo que nos dice... ¿eh? Pues en la última diapositiva hay un QR para que los escaneéis y si no eh, lo tengo colgado, yo os digo dónde podéis descargarlo y no sé si hay alguna forma que la organización lo pueda disponer, pero vamos, lo, lo hago llegar sin ningún problema. Eh, esto es lo que nos dice mentalidad coach, ¿no? Todo muy positivo, todo muy guay, hay que emprender porque es el futuro. Esto es lo que nos dice el dinero. Este es un mapa de Europa con el eh, ingreso medio neto por ciudadano. Ingreso meto, neto, quiere decir, después de impuestos. Como veis, España es un poquito diferente. Obviamente, el color... de eh, pero es que es bastante bajo, ¿no? En fin, todos trabajamos o intentamos trabajar porque nos gusta lo que hacemos, ¿vale? Mi A mí me apasiona el periodismo, ¿no? no concibo otra forma de vivir, no sé hacer otra cosa, tampoco sé si lo se hace muy bien, pero no concibo hacer mi vida de otra forma. Pero, hoy trabajamos por dinero, ¿vale? Y esto del emprendimiento, que como os decía, es ahora, mmm, se ha puesto un poco de moda y, y todo el mundo habla de emprender. Yo no sé eh, si el planteamiento de inicio, que era como el emprendimiento había cambiado el periodismo, yo lo quiero, le quiero dar la vuelta, ¿no? ¿Cómo analizas ha cambiado el periodismo para que ahora de repente todos tengamos que ser emprendedores? Es más o menos al revés. Entonces, lo primero que os quería hablar es de este señor, que no sé si conocéis, se llama Enrique Meneses. Falleció hace dos años, a los 80 y muchos, casi 90 años. Era fotoperiodista, fue el, eh, uno de los mejores fotoperiodistas españoles. Eh, estuvo en Sierra Maestra con un joven revolucionario que quería derrocar a un dictador, se llamaba Fidel Castro, el chaval. Luego el chaval degeneró en otro tipo de dictador. Eh, él fue el único que consiguió hacerle fotos, eh, estuvo cubriendo millones de guerras, tuve la suerte de entrevistarle hace unos cuantos años, Jeff, como pasa el tiempo, y me dijo entonces esto, esto lo he sacado de aquella entrevista, si cuando descarguéis la presentación si os interesa en el icono ese si pinchas vas a la entrevista, nunca serás un gran poeta detrás de las rejas de un banco, es mejor pasar hambre y conseguir lo que quieres, cada uno debe tener claro qué quiere conseguir, si no quieres ser periodista, haz funcionario. Si trabajas como un freelance, cubren los temas que quieres cubrir y puedes vender a los medios. Pero la gente no se atreve a dar ese paso. Era 2005. Entonces, ser emprendedor no molaba porque había dinero, había trabajo y los emprendedores de verdad. Entonces, era otra cosa distinta a lo que son los emprendedores ahora, que hay muchos emprendedores de verdad, pero hay muchos emprendedores forzados, ¿vale? Que no es su primera opción, es lo que tiene que hacer. Este señor jamás trabajó por cuenta ajena. Jamás, jamás. Siempre he defendido que el oficio de periodista tenía que ser por cuenta propia, porque no hay otra forma de ser libre, ¿vale? Eh, hace un par de años me pidieron también un artículo eh, en unos cuadernos de comunicación y justo escribía sobre algo de eso, sobre cómo el periodismo ha cambiado para que eh, emprender se haya convertido en la única forma. Está habito una cita que no lo voy a leer, ahí está el icono también para pinchar en el enlace y, y, y leerlo si os interesa el artículo. Dicho de otra forma, emprender está muy bien. Pero emprender está muy bien cuando es tu decisión, cuando tú decides qué quieres emprender, no cuando emprendes porque no tienes más remedio, porque no encuentras trabajo o lo has perdido, ¿vale? Entonces, eh, siendo lo mismo el fin que es intentar montar algo, intentar emprender una aventura, intentar sacar algo adelante, ojo con los discursos, ojo con el uso de las palabras, porque a veces vaciamos el significado de lo que realmente quiere decir. Primero, gráfico que comparto con vosotros... Eh, cifras ajustadas de ingreso publicitario en medios de comunicación americanos descontando la inflación. La curva hacia abajo es demoradora. ¿Qué quiere decir esto? Los medios de comunicación ganan menos dinero. Consecuencia, los periodistas ganan menos dinero. Consecuencia, los periodistas acabamos en la calle. Gráfico número 2. Esto está sacado del informe de la profesión periodística de la Federación de Asociaciones de Prensa de Española, la FAPE. su último informe. El gráfico de arriba es la evolución de eh, audiencias en medios de comunicación. Y la de abajo son los ingresos agregados. La columnita azul, que es la única bollante, es la de televisión. Esto está sacado del informe de Boca que os decía. Son cifras también de la APM, pero gráficos de ellos. Son medios cerrados entre 2008 y 2013. La cifra en revistas es de demoledora. Eh, y a la derecha, destrucción de empleo por sector en medios de comunicación, televisiones, revistas, periódicos, etc. Total, 9.471 empleos, año 2013, finales de 2013, hace o sea, casi un año. Ahora rondaremos los 11.000 aproximadamente. Este escenario dibuja un mapa determinado. Los medios tienen menos dinero, con lo cual empiezan a preocuparse más por la economía. Economía no me refiero únicamente a información económica, que obviamente también por el contexto, sino por su propia economía. Buscan ajustar costes. Ajustar costes quiere decir despedir a gente por una parte y fijarse en cosas que sean más baratas. ¿Qué es más barato? La web. La web tiene una estructura de costes muy baja. No imprimes, no distribuyes, no repartes, no almacenas. El coste de producción es relativamente bajo. Obviamente, Internet paga servidores, etcétera. El coste importante es el coste humano, obviamente, pero el coste es mucho menor. Publicar algo aquí que te en Argentina es muy barato. En términos digitales, publicar aquí y que te en Argentina en términos papel es muy caro. Consecuencia 2. Oye, pues si les a más periodistas, lógicamente, hay más periodistas en paro. que si hay más periodistas en paro, Quiere decir que también hay muchos más proyectos porque, oye, somos periodistas, pero nos gusta comer a fin de mes. Con lo cual, si no nos dan trabajo, lo votaremos nosotros o lo intentaremos. Consecuencia 1, más medios digitales. Consecuencia 2, más proyectos en la calle porque hay más periodistas en la calle. Consecuencia 3, todos competimos contra todos. Antes las radios eran radios, ahora las radios en internet tienen noticias e incluso, ojo, vídeos. Radios con vídeos. Esto es un poco obsceno si lo piensas hace 10 años, pero es lo que hay ahora. Y si lo piensas, Tú entras a la web de la cadena serie, es igual formalmente que la de La Razón. Tú entras en la web del mundo.es y es igual que la de Televisión Española. ¿vale? Ahora, la tarta de la audiencia en Internet es la misma para todos porque competimos por el mismo tipo de público. Eh, consecuencia, tenemos que hacer cosas nuevas porque si todos hacemos lo mismo, tenemos la misma pinta y encima estamos todos en la calle, estamos un poco con perdón, jodidos. Entonces, surge la necesidad de diferenciarnos nuevas narrativas, eh, usabilidad, temas de movilidad etcétera, etcétera, etcétera, que no voy a ir más allá. Aquí os pongo cinco enlaces, de nuevo el iconito va al sitio, a la izquierda al titular, a la derecha el medio de comunicación que lo publico Estos son sacados de los últimos siete meses. No es ya que sea una realidad palpable para nosotros los profesionales del periodismo, sino que los propios medios de comunicación empezamos a hablar de oye, algo está pasando, multiplicación de medios digitales eh, un nuevo tipo de comunicador bla, bla, bla, bla Vale, ¿qué tipo de empresas se están creando en el sector periodístico? Temáticamente son estos. Como podéis ver, la gran mayoría son deportivos, hay alguno tecnológico. Bastante repartido, a fin de cuentas. Pero, bueno, si sumamos deportivos y tecnológicos, eh, ve que nos gusta el servicio. ¿eh? Son como uno de cada tres proyectos periodísticos nuevos que están saliendo. Más datos, porque me gusta un bar de datos. ¿Cómo la gente se informa? Oye, si hay tantos periodistas en la calle, igual es que los periodistas no somos necesarios. Bueno. El 85% de la gente, su principal fuente de información son los medios de comunicación, seguido por un 62% por el boca a boca. Digo yo que al final algo pintaremos, porque si la gente saca información a través nuestro, será por algo, con lo cual igual algo hacemos bien. Un dato para mí demoledor. Diferencia entre audiencia por tipo de medio de comunicación con ingreso económico por medio de comunicación. Veréis que la televisión se paga a precio de oro, pero tiene una audiencia muy alta. Veréis que Internet. Ahí ahí, veréis que en móvil hay muchísima más gente usando móvil, pero no se paga demasiado bien la publicidad de ahí. Y hey, fijaros en impreso de está muy sobrevalorado lo que la gente compra, lee en impreso y lo que se paga en publicidad. Vale, entonces, vale la televisión os he dicho que es el medio, ¿no? Donde la gente sigue viéndolo, donde más tipo de, de más volumen de, de dinero hay. Pero fijaros que la tendencia también está cambiando. Esto es un gráfico sobre consumo de la generación joven. Odio lo de los nombres de las generaciones, pero, bueno, generación joven. Hablemos de joven de menos de 30 años. Vosotros sois jóvenes. Bueno, la gente ya no consume televisión en la televisión. Con lo cual, eh, no es que todo esté cambiando alrededor y la tele sobre IVA, es que todo, absolutamente todo, está cambiando. Con lo cual, en fin, para sacar dinero, ¿qué pueden hacer los medios de comunicación? Porque si todo está en internet, hay más proyectos digitales porque es más barato. Hay cierta tendencia a la innovación, se pueden hacer cosas nuevas. ¿Cómo vamos a sacar dinero sin internet todos gratis? Bueno, vamos a poner una cosa de fantasía que se llama muros de pago. Muros de pago es, si quieres leer mi contenido, pagas. Tipos de muros de pago hay, uno por cada tipo de medio de comunicación. Desde los que cierran todo, como el Wall Street Journal, o por lo menos antes era cerrado, ahora abre, New Yorker cerró, luego abrió, luego cerró. El New Yorker es un poco como el Guadiana. Hasta todo gratis como el país. El único... Único modelo interesante para los humanos normales puede ser el caso de el Diario es que me parece muy interesante, aparte porque lo ha, lo ha copiado Financial Times y The Guardian, que es un modelo de yo te lo doy todo gratis, pero si pagas te lo doy antes y aparte destaco tus contenidos eh, tus comentarios perdona respecto a los demás y además te invito como lector y como miembro de esto a que tengas contacto con la gente de la redacción. Es un modelo bastante interesante, un poquito más denso de explicar, pero no me quiero alargar porque ya me queda como un minuto. Pero bueno. Es un modelo bastante viable, muy vinculado al fenómeno fan. Obviamente, para soportar un modelo así, la gente que está detrás del diario tiene que tener cierto tirón popular. Nacho Escolar, Juan Luis Sánchez, Diego Sánchez Duarte, son gente bastante popular, con muchos seguidores en redes sociales, les arrastran ese tipo de movimiento. Nuestra alternativa, nosotros, quedan dos diapositivas. Nuestra alternativa, nosotros. Vale, eso es como sacan los, el dinero de los medios de comunicación. ¿Qué demonios hacemos nosotros, las personas? ¿eh? Bueno, vivir de la venta de piezas es muy complicado. A mí me han despedido dos veces en 20 meses. No soy seguro el mejor periodista de la sala. Tampoco soy un malo porque, bueno, me da para vivir. Dos veces en 20 meses. Sumo esto. La primera vez que me despidieron intenté hacer números. Y digo, oye, voy a ver. No. Yo os diré que, bueno, tengo parte de contrato porque doy clases en la universidad, me de la uh, venta de, de contenidos, vendo reportajes. Es como el equipo A, ¿eh? Vendo cosas. Ellos, violencia, yo, contenidos. Eh, es muy complicado vivir así, ¿vale? Necesitas ciertos fijos, o por lo menos en mi caso, pues puede ser la media que trabajo para ellos, las dos universidades donde doy clase. Externalización de contenidos o ediciones, Claro, cuando los medios de comunicación pierden tanto dinero, es mucho más barato externalizar contenidos y contratar a freelance, porque realmente no los contratas, realmente estás pagando pobreza, que es súper barato, te ahorras seguridad social y un montón de cosas, y esto cada vez se hace más. Yo lo he hecho desde dentro de medio de comunicación, externalizar secciones, y ahora yo participo desde fuera porque Antena 3 tiene determinadas secciones externalizadas y partes de ellas las, las gestionamos nosotros. Es una alternativa. Eh, terrorífico esto, cuantificación individual de, de lo que haces. Hay medios de comunicación que despiden en función de si tus artículos son leídos o no. Hay medios de comunicación que contratan en función de cuántos seguidores tienes en Twitter o no. Yo tengo 10.000, ¿Cuándo me invita alguien a en algo? A mí nunca nadie me ha invitado a nada. No soy más guay que tener 10.000. Hay gente que tiene 40.000 y es un gañán. Y hay gente que tiene 10 y son gente súper interesante. Última idea. Branded content. Esto es fantástico. Está súper de moda. Contenido publicitario, pero disimulado. En la puñetera vida, un periodista decente hubiera aceptado no hacerlo, sino publicarlo. Hace cinco años viene uno de comercio a decirte que tenemos que hacer determinado contenido porque un anunciante quiere... Vamos, sale de la redacción a boinazos, corrido. Y ahora es de Dios mío, contenido pagado. Por favor, puedo firmarlo. Estas son nuestras demoledoras alternativas ahora mismo. Al final, para mí, no sé si os habéis fijado que la primera diapositiva el fondo era un huevo, voy a la gallina. Para mí, al final, lo de emprender en periodismo es una cuestión de gallinas y huevos. Yo era jefe, tenía un puesto fantástico, vivía muy tranquilo, me peleaba muchísimo con mi director, que me acabo despidiendo por discutir tanto, supongo. Tenía una buena nómina, plaza de garaje, vivía súper tranquilo y me despidieron. Yo creía que estaba seguro y no lo estaba. Ahora trabajo con nueve clientes diferentes. Hay clientes muy grandes, y si me cae alguno, me hace mucho daño. Pero al final es cuestión de gallinas y huevos. o de huevos mal pensados no iba por eso. Es cuestión de reparto mis huevos en diversas cestas. Si me cae una cesta, bueno, me quedan siete u ocho. Es más complicado irme a pique con eso. Muchas gracias por vuestra atención. Este es el vídeo que te decía. No sé si podéis escanearlo a la distancia, no sé si funcionará, si no lo pondré a disposición de la organización para que lo descarguéis. Y como no me gusta hablar demasiado de mí, no se ha hablado de los dos proyectos míos que he emprendido, que ha citado Oscar, son estos, por si queréis Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Borja, por ceñirte... Al tiempo, más o menos, sí, un poquito, un poquito siempre de gentileza. Claro, no sé. <ríe> bueno, pues eh, muchas gracias, vamos, vamos a ir turnando porque la mesa era pequeñita, tenemos a, a cinco invitados, Borja ha sido el primero de eh, una ronda de cinco que completa ahora el seg segundo término el, el, Elena Cívico, también periodista emprendedora, pero periodista de trinchera, con una experiencia acumulada en, en, en la cadena SER, en Denia, eh, en por, el portal de turismo de la Generalitat Valenciana, y, bueno, pues, eh, Levante Televisión, bueno, un poco, eh, representa esa combinación entre la periodista tradicional y la periodista emprendedora a partir de nonada.es, proyecto fresco, que yo valoro desde fuera, yo no sé si me equivoco, pero como algo que huye, un periodismo que huye del oficialismo, del, del copia-pega, del comunicado y que cuenta historias. Bueno, pues Elena, todo tuyo, tú nos contarás. Efectivamente, bueno, buenas tardes. En primer lugar agradecerte la invitación, agradecerosla a todas y, y bueno, es un placer participar en una mesa que conjuga periodismo y, y emprendimiento, no? Eh, dos tareas que ya son bastante complicadas de, de acometer de forma independiente, pues si las conjugamos ya de forma conjunta, pues imaginaos, es el más difícil. Todavía. Bueno, después de la sobredosis de, de datos que, reales que nos ha dado el compañero Borja, pues voy a continuar en la misma línea. Primero vamos a hablar un poquito de lo que es nuestro nuestro proyecto, que es un proyecto 100% valenciano. Es una revista social y cultural alternativa eh, llamada eh, NADA, Nonada.es y bueno, que, que nació de, de las ganas por parte de, de seis periodistas de ejercer la profesión que en muchas ocasiones pues nos es complicado llevarla a cabo. Eh, como os cuento, la, esta revista, nonada.es, nació hace más o menos eh, tres años con un objetivo... Eh, muy claro, que es recuperar para el periodismo la pausa, el análisis, el enfoque y los espacios para las historias que se solían quedar fuera de, de, de los grandes medios porque no les interesaba o porque no, no cabían en, digamos, en sus cabeceras. Eh, fue un trabajo que partió de, de un concepto que vinimos a llamar eh, la no actualidad. Quisimos en ese punto poner especial eh, interés o eh, sobre todo en el qué, de las historias, poniendo la lupa en muchas eh, ocasiones en temas locales o de ámbito estrictamente valenciano, porque pensábamos que, que había cierta necesidad en ese sentido, aunque también sin, sin dejar de lado eh, la posibilidad de, de entrevistar, a pues, la suerte que tenemos ¿no? los periodistas de entrevistar a gente que admiramos cómo pueden ser, periodistas de prestigio o escritores o voces autorizadas simplemente en, en materias tan dispares como pudiera ser la ciencia, el medio ambiente, los desahucios. Eh, bueno, ya sabéis, para nosotros el periodismo era y continúa siendo estar en la calle y hoy estar en la calle pues eh, además también es estar compartiendo la plaza de, pública que, que es Internet, ¿no? que es, eh, pues digamos, ese universo paralelo que todos pisamos cada día y en el que nosotros nos sentimos especialmente cómodos porque nuestra revista es básicamente eh, online, estrictamente online. De momento, eso del papel no nos lo hemos planteado. Pues hace poco y ya, ya pasados tres años, vamos a cumplir los cuatro de mayo de este año que viene, decidimos darle un giro a, a nuestro proyecto y, y bueno, decidimos cambiar eh, el qué por el quién y nos hemos centrado en esta última etapa que ha empezado hace relativamente poco, hace un mes, nos hemos centrado en, en entrevistas a, a personajes exclusivamente. Pensamos que es un formato que puede ser interesante y que aquí, desde luego, en lo que es la comunidad valenciana no, no está eh, demasiado visto, entonces pues, nuestra intención es ahora pues, centrarnos en personajes, en lo que esconden tras de sí y, y en sus historias personales. También decidimos, eh, con, todo, con este cambio de rumbo, eh, pues cambiar el diseño de la página web eh, y, y también optamos por, digamos, eh, intentar que las fotografías fueran absolutamente nuestras. Hasta ahora estábamos trabajando con material eh, ajeno y también pues, en ese sentido nos hemos centrado en que todo el material sea absolutamente propio. Tenemos, os hablo un poquito de, de nuestro equipo, somos seis periodistas que nos conocimos eh, en, pues como la mayoría de, de los periodistas supongo al principio en, en clase compartíamos pupite en el CEU eh, y bueno nos aventuramos un poco a llevar a cabo esta como os comentaba antes esta revista porque, porque realmente es lo que nos, nos motiva y como decía Borja pues no sabríamos hacer otra cosa, entre los compañeros está Rafa Rubia, que sería uno de los fundadores también, es fotógrafo, José Miguel Reyes, webmaster, Toni Esteve, que sería el community manager, y después estarían Guillem Sánchez, Guillermo Roques y yo misma, soy la única mujer en este, en este caso también. Y bueno, pues como os comentaba, somos compañeros de facultad y cada uno especializado en una rama, pero todos periodistas. Digamos que nunca nos ha interesado la cantidad, pero sí que ha sido para nosotros muy importante la calidad y, como comentaba Oscar, eh, no hacer un periodismo de copia y pega, sino intentar ahondar en, en las historias. Y, y creemos y continuamos pensando que en la importancia del periodismo y en, y en su labor de difusión de cara a, a la ciudadanía. Y bueno, eh, por hablaros un poquito más del proyecto antes de pasar a, al emprendimiento puro y duro, pues también entre los cambios que hemos acometido últimamente eh, decidimos pasar de publicar un reportaje diario a hacerlo de forma semanal, entre otras cosas, porque era un enorme eh, esfuerzo para, para, para acometer o para intentar tener este material en las medidas de calidad que nosotros exigíamos. Eh, realmente es muy complicado eh, sobrevivir como periodista cuando digamos que eres tú, que te tienes que sacar un poco las, las castañas del fuego de hecho, si, si dejamos hablado un lado el tema periodístico que, o que es un poco lo que nos motiva ¿no? eh, la gasolina que nos hace arrancar cada día y nos centramos en la otra cara de la moneda en, en el dinero, en, en la parte económica, en este, en este caso me tocaría un poco cambiar el tono porque, porque es la parte más dura ¿no? Para una publicación como la nuestra, por ejemplo, eh, sacar cada día un reportaje era realmente complicado. De hecho, eh, tuvimos la suerte de, de tener una, pues una red de colaboradores muy amplia que se prestó desde el primer momento a, a participar en el proyecto. Pero claro, nosotros no podemos pasarnos la vida intentando defender un periodismo digno sin poder después eh, pagar los reportajes y a, y a las personas que participan en, en nuestra revista. Entonces, eh, pues digamos que ahora estamos en un momento en el que estamos intentando, sobre todo, pues eso, poner especial énfasis en, en poder eh, pues, dar ejemplo en este, en este sentido. No hemos conseguido todavía tener un volumen publicitario lo suficientemente. Eh, Importante para, para remunerar estos reportajes, como os contaba, y es una de nuestras asignaturas pendientes. Estamos muy formados, sabemos programar, eh, tenemos gente que se ha especializado en fotografía, másters, idiomas, eh, bueno, diseño. Digamos que nos hemos convertido en ese periodista orquesta que tanto se criticaba en algunos momentos en, en la facultad. Somos eso, pero claro, nos falta el tema, de, el tema económico, ¿no? que es un poco el que falla. A pesar de todo, eh, estamos luchando y digamos que la cosa continúa a flote, tampoco es para, para desesperarse en ese sentido. ¿no? Y, y bueno, también eh, hay otro, otro palo en la rueda del emprendimiento que muchas veces es el tema de las administraciones públicas cuando intentas, eh, pues, digamos... Mmm, Conformarte como una empresa o como una asociación, todo, todo el papeleo que se te requiere, lo, lo complicadísimo que es eh, poder eh, pues, digamos eh, participar de forma legal eh, en la sociedad porque es lo, evidentemente lo que todos intentamos y nosotros al menos, pero digamos que te crujen a, a papeles. ¿no? Si no es la Generalitat Valenciana es el Ministerio, nosotros nos pasamos muchos meses para podernos conformar de forma legal. Pero bueno, y voy acabando ya. También os digo que si pudiera volver atrás eh, tres años y medio, cuatro hacia atrás y, y volviera a plantear la posibilidad de, de impulsar esta revista junto con mis compañeros, yo creo que todos diríamos que sí, porque realmente es una de las cosas que más orgullo eh, sentimos entre todos y, y, bueno, y es nuestra forma de de hacer periodismo. Así que, bueno, si alguno de vosotros os lo estáis, lo estáis planteando, espero no haber desanimado, sino todo lo contrario. Y creo que, que el secreto está en, del emprendedor está en resistir, ante todo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Elena. Eh, el turno ahora es para Xavi Bellot. Eh, bueno, Xavi Bellot se le puede definir de muchas formas, pero también un periodista de, de raza que, que ha sabido emprender y bueno él mismo se define en, en su perfil de, de Linkedin como periodista con experiencia en televisión, prensa escrita, comunicación corporativa, organización de eventos y social media, entre otros campos, y coordinación de equipos de trabajo y relación con proveedores y clientes. Es una descripción, pero detrás de Xavi Bellot, eh, tenemos a un periodista con mucha experiencia en el ámbito audiovisual, en eh, programas del ente público que ha desaparecido, desgraciadamente, como Valencián Spelmont y otros muchos, yo no, no quiero me, me equivocarme y de, desde septiembre de 2011, diciembre de 2011 fundó con Manuel Gil Altriam, que es una nueva forma también de entender el periodismo desde el punto de vista digital en, con las vertientes on y off. Y a partir de ahí, pues no tengo más que dar la palabra. Recordar antes que si queréis participar en Twitter el hashtag es periodista emprendedor, el que estamos utilizando para la sesión, y que también a través del Hangout de periodismo, pues nos están siguiendo en directo. Un saludo para todos los compañeros que nos están viendo desde Google Plus. Y sin más adelante, Xavi. Gracias, Oscar. Ahora sí, gracias, Oscar. Gracias a todos por estar aquí y cogiendo un poquito lo que esa frase que, que acaba de decir Elena sobre lo del periodista orquesta. Pues yo me presento, yo soy Chávez Bellotti y soy un periodista orquesta. O un comunicador orquesta, es que no lo acabo de tener muy claro, eso también el igual nos puede, él, él nos puede decir alguna cosa después. La diferencia entre periodista y comunicador, yo no sé, yo, hace, yo creo que hace mucho tiempo ya no soy periodista y soy más comunicador. Pero bueno, en todo caso, eh, la cuestión de los términos nos dejamos para un lado y empiezo a contar un poquito, pues eh, bueno, para lo que estoy aquí, que es contar mi experiencia eh, a la hora de crear una empresa que es Altrium, que va a cumplir dentro de muy poquito tres años, dentro de un mes, y que de momento da para pagar todas las facturas, con lo cual yo creo que si se consigue eso todos los meses o casi todos los meses, ya es un éxito. Eh, como ha dicho m mi perfil m profesional eh, que ha cogido Oscar de LinkedIn, Coincide bastante bien con la de la empresa. La empresa no soy solo yo, somos eh, mi socio, Manolo Gil y yo, pero coincide un poquito con, con, esa, con, con esa descripción. ¿no? Hacemos comunicación, hacemos eventos, trabajamos en internet, pero también hacemos revistas, eh, también hacemos vídeos, también hacemos, eh, tenemos una editorial, que después hablaré muy brevemente de ella, diseño gráfico, marketing, en fin, muchísimas cosas. ¿Cómo creamos? ¿Por qué llegamos a, a crear Altria en diciembre? de, Bueno, formalmente en los papeles del notario el 2 de enero de, 2000, de 2012. Pues por una cuestión de necesidad y porque no nos quedaba otra. Yo trabajaba en una empresa que hacía programas para Canal Now, esa, que en paz descanse, esa empresa tuvo que cerrar por culpa de los impagos de Canal Now viendo cómo ha, viendo cómo ha ido la, cómo ha progresado la cosa en, en estos últimos años pues mira pues casi mejor que haya sido así es decir que ya que me echaran aquella empresa y, y empezara a buscarme la, las habichuelas como buenamente pude y, y bueno llega junio 2000, de 2011 me echan eh, cierra la empresa de hecho y, y me encuentro con que bueno pues tenía que buscarme la vida no algo habría que hacer tenía meridianamente claro que era bastante difícil que alguien me contratara, no porque yo tuviera carencias o no sé qué, sino simplemente porque es muy difícil que, o bueno, en aquellos momentos era muy difícil que nadie te, te contratara. Entonces, yo desde el mismo desde la misma tarde que me comunicaron el despido, eh, ya empecé a dar revueltas en la cabeza. Bien, es cierto que yo ya tenía, aunque trabajaba en esa empresa, yo tenía mis clientitos en paralelo. Pues hacía una revistita, hacía... En fin, iba haciendo cosas. Esa misma noche le comenté, tenía una cena profesional, le comenté a un amigo, oye, mira, ¿qué ha pasado esto? Que me he quedado en la calle. Hostia, pues yo tengo un trabajito que se lo iba a dar a otro, pero igual te lo doy a ti. Una serie de animación para una compañía aseguradora. Vídeos de una tira de 10 de capítulos, de un minuto cada, cada, cada capítulo. Para internet, lógicamente, para su canal de YouTube. Con lo cual, bueno... Podemos decir que esa fue eh, la concepción de, de Un momentito, que está llamando un cliente. Fuera. <ríe> ya lo llamaré después. En, en, bueno, en la concepción de Altrium ya estaba el hecho de que, bueno, la primera puerta que se me abrió era en Internet, era en YouTube. Con lo cual, además, nos lo pasamos muy bien haciéndolo. Fue muy divertido hacerlo. El cliente quedó eh, muy contento. Pagó relativamente pronto. Y cuando digo relativamente pronto son tres o cuatro meses. O sea, que bien, todo muy bien. Eh, no tenía ni idea de cómo orientar mi vida. Es decir, mmm, soy un autónomo, me junto con otro amigo, formamos una cooperativa, hacemos una sociedad, no tienen ni idea. Todas esas dudas eh, se evaporaron eh, el día que mi socio me llamó. Es Oye, que hay un cliente que quiere trabajar con nosotros, que era un buen cliente de la anterior empresa y que... Y que tenemos que hacer una sociedad para, para poder atenderlo, y ya de paso, como los dos estábamos en el paro, pues bueno, pues para, para ver si funcionaba y podemos tirar adelante. La verdad es que ese cliente, que ya que estamos en esta casa, tengo que decir, que es Feria Valencia, eh, nos ayudó a esos primeros pasos. Es decir, es muy difícil emprender si no tienes nada eh, en, desde lo que partir. Eh, te lanzas a la aventura, vale, yo sé hacer muy bien estas cosas, pero no tengo ni un contacto, no tengo ni un cliente en el, que, en el que apoyarme, en el que pagar las primeras facturas aunque sea de teléfono y de alquiler del despacho. Nosotros tuvimos esa suerte y la verdad es que bueno, mmm, hay que agradecer y es quiero agradecer a las personas que confiaron en nosotros, que fueron los directores de cada uno de los certámenes, en, darnos, eh, en confiar en nosotros, aunque la otra empresa hubiera cerrado ya. Decirnos, oye, os esperamos a que hagáis la empresa. Joder, qué detallazo. Y se esperaron y empezamos a trabajar con ellos. Eh, te digo, para mí, eh, el hecho de quedarme en el paro, no sé si fui demasiado irresponsable, pero eh, ahora que no está mi socio aquí, que por cierto, mi socio era mi jefe, era la persona que me despidió. Ahora... Sí, sí, es así. Lo que pasa es que nos hemos llevado muy bien y nos seguimos llevando muy bien después de 16 años y creo que ya es todo un milagro. Pero ahora que, ahora que no está aquí lo puedo decir, para mí fue una liberación que me despidieran porque aquella empresa iba muy mal, eh, se arrastraban unos impagos de Canal tremendos que lógicamente repercutían en, en que tú cobraras tu nómina y en cierta parálisis de la dinámica empresarial, es decir... No podemos hacer un proyecto de detrás porque hace falta dinero para hacerlo o porque simplemente los socios ya estaban hasta las narices de ir tirando anzuelos y no sacar fruto. Con lo cual para mí fue una liberación. A mí me quizá de manera inconsciente, quizá de manera irresponsable, pero me, me vino muy bien. Lo que os he contado, salió aquel cliente, en, en noviembre empezamos a empezamos a hablar sobre la oportunidad de hacer la empresa. Cuesta bastante hacer una empresa, ¿eh? cuesta bastante eh, que no se engañen no haya dudas sobre todo cuando cuando cuando coges de ter, cuando escoges determinado determinada figura jurídica para hacer la empresa en nuestro caso fue una SL eh, nos dije, nos dijo el asesor bueno habían unas ayudas del ayuntamiento de Valencia pero hace cuatro años que no las pagan eh, vale ni las pidas eh, si queréis emprender no confíéis ni en las subvenciones ni en las ayudas ni en nada de nada Confiad en vosotros y confiad en, en la gente que os pueda asesorar. Importantísimo, buscaros un buen asesor. ¿eh? O sea, eso, todo el dinero que cobren está bien cobrado. Porque, porque son de una ayuda. Yo, cuando eres emprendedor o, o pringado, como dice un buen amigo mío, que también tiene empresa, dices, tú y yo no somos empresarios, tú y yo somos pringats. Y pues sí, en parte. Pero bueno, por lo menos eres dueño de tu trabajo, eres dueño de tus proyectos. A ver, los dueños son los clientes, sí, pero tú marcas la pauta y eso es muy satisfactorio. Es decir, la experiencia de estar a nómina en una empresa que dice, me gustaría hacer esto, es que no puede ser. Pero es que yo creo que así es mejor. Es que no puede ser. Bueno, eh, Oscar lo sabe, cuando estábamos haciendo Valencia en Spelmont, eh, yo dije, oye, esto mm, tenemos que moverlo en el Facebook, en el Twitter y donde haga falta. ¿Eso, eso, eso de Facebook qué es? Joder, no me jodas. Entonces, nada, me empeñé, lo hicimos, fue bastante bien, pero fíjate tú las cosas, no me dejaron hacer una, una cuenta de Twitter. Entonces, buscaba yo a los valencianitos por el mundo, pues, eh, pues a través de mi propia cuenta. Y, y la verdad es que no solo funcionó bastante bien la cosa, sino que además eh, me permitió ir rodándome de una manera profesional en las redes sociales, que después, en fin, me empató lo que da de comer a mis hijos, ¿no? con lo cual está muy bien. Eh, por ir acabando, que ya me estoy pasando, es que me enrollo mucho, lo siento. Eh, la empresa, ¿cómo es la empresa? Eh, como os he dicho, eh, mi socio es la persona que me despidió y por lo tanto ya contamos con un activo en esta, en Altrium, ¿no? que es el fracaso empresarial de uno de los socios. Afortunadamente no me tocó a mí, pero él sí. Y nos sirvió de mucho, ¿por qué? Porque ya sabemos, en el momento en que montamos la empresa ya supimos qué tipo de empresa tenemos que hacer. Es decir, no podíamos eh, dimensionarnos en plantilla, no podíamos realizar determinadas inversiones sin tener un retorno más o menos asegurado. Eh, en fin, muchas cosas que hundieron a la anterior empresa, además de los impagos de Canal No, y que en esta no nos ha pasado. Claro, a nosotros nos gustaría tener una amplia plantilla y tener al diseñador y tener al diseñador de los vídeos y tener no sé qué. No puede ser. Pero es que... En, en estos momentos, en el año 2014, tampoco es mmm, imprescindible tener a la persona que te hace el vídeo al lado. Este, este mediodía, sin ir más lejos, estaba con, el, con el, la persona que me monta los vídeos, hablando, oye, te mando una, una prueba, Mira, espera, mándame mejor el proyecto en, en Premiere. Me lo descargo, hago los cambios y se lo vuelvo a enviar. En fin, que... que... Con internet es todo mucho más sencillo, no hace falta tener ni una gran plantilla ni una gran infraestructura, claro, en ese sentido es un poquito cobarde, ¿no? Es que, lo, que, los, eh, que las inversiones gordas de comprar una cámara y tal lo hagan otros, pero bueno, él asume ese riesgo, yo a cambio le, le doy faena a la que no podía acceder, ¿no? En fin, por eso, somos nosotros y todos nuestros colaboradores, todos nuestros partners, ¿no? esta, esta palabra que extraña que se usa. Eh, y con unas mecánicas de trabajo, con una confianza que hace que, que cuando el señor de la cámara de vídeos o de, la, o de fotos venga con nosotros, sea siempre Alten y se identifique como tal, ¿no? Eh, acabando ya. Eh, lo que nadie me contó ya para acabar. Bueno... Una cosita, Vincle. Eh, presentamos una editorial hace dos años aquí, precisamente, en el Día de la Persona Emprendedora. Eh, vino también en relación a, a una de las personas que está en el universo Altria, que desgraciadamente es un exiliado económico que tiene que estar trabajando en Chile. Eh, tenía una idea brillante, la pusimos en práctica y es una editorial para eh, exponer casos de éxito de empresas valencianas. De momento hicimos el primer, el primer libro sobre la cooperativa con Zoom y estamos trabajando ya en el segundo, que de momento no puedo decir cuál es, pero pronto sabremos cosas. Eh, y para acabar, ahora sí, lo siento. Eh, lo que nadie me dijo, que es en mi, en mi condición de junta letras, yo tenía que ser administrativo cuando emprendí, ¿no? cuando empezamos a emprender, cuando montamos la empresa, que tenía que ser administrativo, informático, gerente, chico de los recados, eh, el que montaba los vídeos, el que hacía no sé qué. Una cantidad de cosas que hay veces que te pueden llegar a saturar, pero aún así, esto compensa. Si lo hacéis con cabeza, si lo hacéis con asesoramiento, si tenéis la suerte de contar con algún cliente, por pequeño que sea, es que aunque os pague 150 euros al mes o 100 euros al mes, aunque solo sea eso, ya vale la pena. Y, nada, y ya está, y lo siento mucho no ha pasado tanto. Pues muchas gracias, Xavi. Eh, vamos a poner el acelerador a punto, Elvira. Tenemos siete minutos y los vamos a aprovechar al máximo, como tú sabes. Elvira García vamos a definirla en 20 segundos para un currículum larguísimo que no me atrevo a leer. Yo, lo, como la conozco bien, pues, bueno, eh, es doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, pero es profesora de Periodismo Digital en el CEU. Y desde fuera lo que se ve es que está haciendo una tarea encomiable pues porque con sus alumnos, tienen un periódico digital que se llama El Submarco, que supongo que por lo que veo vas a hablar de él, y luego se pues está enfrascada en no sé cuántos proyectos como uno que está financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad sobre la participación ciudadana, otro sobre cibermedios en la Comunidad Valenciana, y dirige el Observatorio de Investigación de Medios Digitales, del que personalmente tengo el placer de poder formar parte de él, y que también es, bueno, pues chapo Elvira, venga, te toca. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, ya no tengo nada más que, que decir porque ya lo ha dicho todo. Bueno, supongo que eh, muchas gracias a los asistentes por estar aquí, también a los que están en línea siguiendo la, la, la jornada y bueno, supongo que alguien se preguntará qué hago yo aquí, viniendo de la universidad, ¿no? que venía a hablar del periodismo Emprender. Bueno, lo que quiero decir, porque estuvimos en una presentación de, de un libro que, escribió, eh, que ha escrito Bárbara Juste con Marga Cabrera, que es Emprender en Periodismo, y eh, algunos de los presentes estaban allí, se organizó un debate muy animado y eh, algunos de los, de los asistentes ¿no? sostenían que la universidad somos el dinosaurio. Que hay que se tiene que innovar que hay que emprender y que en la universidad todavía no somos capaces de dar la formación que es necesaria en nuestro caso a los jóvenes periodistas que emprenden su carrera entonces yo venía a decir que no que no yo particularmente no soy un dinosaurio y en este aspecto pues la universidad tampoco lo es como como muchas otras y me voy a centrar en eh, digamos que dos eh, cuestiones que o dos proyectos que se están desarrollando con los que yo estoy más vinculada es uno de investigación en el laboratorio de investigación en medios digitales y el otro es Submarino que, como ha explicado Oscar, es un periódico digital que está en marcha desde hace tres años. Se llama Submarino porque tiene lo que dura la vida de la asignatura cuatrimestral. Está en marcha durante el cuatrimestre, tardan en ponerlo en marcha dos meses, está vivo, están publicando dos meses y es triste, pero es así. Cuando acaba la asignatura, vuelve al fondo del océano hasta el año siguiente. Ha salido tres veces y bueno, puede salir más, pero es una experiencia muy enriquecedora para los alumnos y también para el profesor. Eh, bueno, eh, quería decir que, al igual que Borja, eh, eh, eh, hemos, hemos pasado de una situación en la que no se contemplaba como estudiante de periodismo, como profesor de periodismo, el trabajo autónomo. Hemos formado a los alumnos para trabajar para otros. Yo me he formado hace 30 años para trabajar para otros en la facultad y he formado a mis alumnos, no directamente o explícitamente, pero explícita e implícitamente para trabajar para otros. Y de repente es la única salida tenemos que formarles para trabajar ellos mismos emprender tal. Yo sé que debe haber un equilibrio tampoco, ¿no? Quiere decir, que eh, lo que no, lo que no tiene mucho sentido es que, que no seamos capaces de detectar el talento emprendedor esto es lo que creo que es muy importante eh, y creo que las universidades en su conjunto ¿no? pues se están moviendo en esta, en esta dirección. Pero digamos que hasta este momento o sea, hemos dado un vuelco radical en lo que se refiere a la formación de los alumnos o a los, pero lo que esperamos de los alumnos, las competencias de los alumnos, eh, porque digamos que ahora, se, sobre todo las, las facultades y los estudios que tienen una orientación profis, profesionalizante, quieren a los alumnos prepararles para que sean capaces de emprender. Obviamente no es la única salida, y yo tengo algunos alumnos que son emprendedores y otros alumnos que siguen trabajando para otros, no quiere decir que llegará un momento en el que encontraremos un equilibrio. ¿no? Esto sería el cambio, pero es que además no solamente hemos pasado a, a tener como objetivo formar uno de los objetivos principales, formar al alumno y a la alumna para que pueda emprender su propio negocio, sino que además en un escenario que es radicalmente distinto. Y claro, la pregunta es eh, hemos visto experiencias, he sentido no poder tuitear la última parte de la exposición de Xavi Bellot, eh, porque claro, ha sido un aprendizaje muy duro para mucha gente, después de finalizar sus estudios, después de tener una carrera profesional, partes de cero y lo aprendes todo dándote golpes ¿no? y cayéndote una y otra vez. Eh, y evidentemente no tiene sentido que parte de esa preparación, que salgas de la universidad con más preparación para poder hacer frente al reto. Entonces, estamos en un entorno nuevo, emprender es menos costoso. Quiero decir que también vemos más... Eh, es natural la idea de emprender eh, en el entorno actual, porque puedes hacerlo sin un coste económico muy alto. Esto hace 20 años, 30 años, 40 años era impensable en el ámbito del periodismo, porque requería tal inversión. Claro, en realidad tenía su lógica que formáramos a los estudiantes para trabajar para otros. Hoy en día no es solo porque el mercado laboral esté tan complicado, es que hay una opción real para tratar de emprender tu propio negocio con un coste relativamente asequible, con una buena idea. ¿Eh? Eh, y, eh, por supuesto, claro, tratamos de eh, eh, formar... ¿no? en esos nuevos perfiles profesionales, lo cual también no es tan difícil para mí. Eh, pero vamos, eh, lo que quiero decir es eh, no nos olvidemos de que muchas gestiones periodísticas hoy se hacen con el teléfono, ¿eh? aunque no somos dinosaurios, pero eh, todavía se utilizan los viejos medios, como te dicen los propios periodistas. Eh, bueno, eh, ¿qué podemos hacer eh, para un emprendedor? Eh, recuerdo que eh, eh, hice un curso, empecé a hacerlo porque luego por mis trabajos no pude continuarlo, pero con Janine Warner sobre emprender en periodismo y explicaba a los alumnos entonces lo importante que es para emprender ¿no? tener una pasión, algo que te guste, eh, eh, conocer bien el mercado, conocerte tú, tus fortalezas, tus debilidades, también te, que haya un nicho de mercado, porque no tiene sentido, ¿no? habrá que ofrecer el producto a alguien y luego, aunque ella no lo mencionabas explícitamente, pero tengo mucho contacto con todo el sector de los medios porque está en la, muchos años en la Asociación de Medios Digitales y obviamente conocer cómo funciona una empresa, gestionar, lo hemos estado escuchando, ¿no? Pues es esencial. Eh, y además hacerlo en un entorno en el que tienes muchas opciones para innovar o hacer cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que considero que puede aportar la universidad si es que puede hacerlo? Pues en innovación, la investigación es fundamental. Yo, da la casualidad de que mi línea de investigación es en nuevos medios es en medios digitales, pero considero que invertir en investigación y apoyar a los grupos en las facultades de periodismo que trabajan en medios de comunicación es algo verdaderamente importante. Estamos trabajando en muchos temas, estamos, en, con los alumnos de doctorado en tesis doctorales, eh, eh, estamos trabajando en cómo, qué, qué es noticia para los niños desde 8 y jóvenes a 18 años de edad. Cómo ven los medios, cómo los usan para un poco adelantarlos. ¿no? Esto es importante, o eh, eh, eh, en este caso no. estamos trabajando en cómo están utilizando los periodistas las como fuentes de eh, internet y demás. Eh, estamos trabajando, estamos investigando cómo es el mercado del emprendedurismo y de los nuevos modelos de negocio en el periodismo digital. En este caso son resultados de una investigación que hicimos con empresas de la Comunidad Valenciana eh, una, a través de una encuesta, eh, cuáles son las dificultades que se encuentran, qué es lo que consideran más importante, pone buenos contenidos aunque no se ve, en qué van a crecer los ingresos, la investigación es importante para preparar a los estudiantes y toda esa información, todo ese trabajo que hacemos en investigación, hay una transferencia directa en las clases. Yo cuando explico en mis clases, obviamente estoy transfiriendo, o sea, hay una transferencia a empresa y hay otra transferencia al estudiante, de toda esa información que nosotros vamos... ¿no? descubriendo a través de la investigación. Entonces, creo que la investigación en la universidad es muy importante en este punto. Supongo que tengo que correr, ¿no?, para trasladarles estas ideas. La pasión. También podemos ayudarles mientras están con nosotros cuatro años, ahora, luego pueden hacer un posgrado, ¿no? pero durante esos cuatro años pueden descubrir qué es lo que les apasiona. Pero no, no descubrir, algunos sí que siempre han sabido lo que les gusta, algunos, algunos otros tardan más. Pero si no les dejas espacios para descubrirlo, pues tampoco va a resultar tan fácil. ¿eh? Entonces, por ejemplo, en el periódico El submarino, los alumnos deciden las secciones. Ellos eligen y según lo que quieren, lo organizamos para que puedan escribir de lo que quieran y ya vayan viendo donde les gusta. El blogs, eligen sus blogs, desarrollan sus blogs. El blog parece que no, pero es un instrumento fabuloso para que un estudiante descubra qué es lo que le gusta. Y luego los CCGs, que son los trabajos de fin de grado que antes no existían, también les ayudan ya a materializar los proyectos. Tenemos en la universidad para que los alumnos puedan aprender otro tipo de conocimientos que necesitan, crear, gestionar un negocio, formación específica de lo que hemos estado hablando aquí. Hay un programa que se llama CEU Emprende, en el que, como se ve aquí, han publicitado esta, esta, esta sesión. ¿Eh? Y, eh, eh, particularmente, se pueden hacer muchas cosas en las clases a través de actividades y también a través de los sistemas de evaluación que premien determinados, eh, determinadas competencias de una manera concreta. Por ejemplo, en el periódico, los propios alumnos, esto es importante como aprendizaje, eh, lo dirigen ellos. Hay un director, hay unos subdirectores, hay unos jefes de sección, ellos se pelean, es normal, digo, tiene, se encuentra, que luego... O sea, porque es importante también ese saber gestionar. Claro, no tenemos cuestiones económicas, esto podríamos tratar de introducirlo, pero una asignatura tan corta, esto ya es casi imposible de creer que lo podamos hacer. ¿eh? Pero realmente el aprendizaje para ellos es muy bueno. Para optar a los puestos tienen que hacer su propio, me tienen que presentar su historial y por qué creen que están capacitados para ese puesto. ¿eh? Para que ellos vean un poco... Eh, Efectivamente, que se han formado, que han hecho, que saben y que, eh, qué responsabilidad pueden tener. Hemos tenido algunos emprendedores antes de ahora, este es un caso reportaros también, lo tenemos aquí, eh, Fernando Ballester, eh, y eh, pienso que, de, que ahora, con los cambios y la adaptación de los planes de estudios, eh, estamos preparados para detectar a los emprendedores. Es más difícil si hay alguien que tiene esa vocación para emprender, eh, que, puede, que no la desarrolle mientras ya está en la universidad, es más fácil ahora y siempre en colaboración con empresas, con asociaciones. Esto es verdaderamente importante. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, últimos siete minutos y acabamos. Eh, Marcos García es eh, socio fundador de Conext. Pero antes, bueno, había estado trabajando más de una década en medios de comunicación y produciendo contenido para diferentes proyectos digitales. Su carrera le llevó a especializarse en la planificación estratégica. Precisamente antes de emprender estuvo en ECRAN como director de Estrategia y también estuvo como guionista en Radio Televisión Valenciana y fue periodista de trinchera local. Sin más, Marcos García ya es el último de nuestros ponentes. No vamos a tener mucho tiempo para la tertulia porque se nos acaba el tiempo, pero así lo escuchamos. Gracias. Yo intentaré ser rápido, además, como podéis oír, la voz no da para mucho. Así que, eh, bueno, yo cuando empecé, me metí en el mundo del periodismo, eh, también vocacionalmente, creo, como todos los que empezamos en esto, cuando, cuando yo dije que quería ser periodista en casa, eh, enseguida a la familia le sentó bien. Quiero decir que, entonces, los periodistas estábamos presquiciados, estábamos pero eh, cuando, cuando llegué a primera vez a una redacción, me encontré con que aquello, y eso tiene mucho que ver con lo que dice Elvira, eh, no tiene nada que ver con lo que nos habían enseñado en la facultad. Aquello era una casa de locos donde uno tenía que ser un hombre orquesta y saber un poco hacer de exactamente lo que el día marcaba. Entonces, eh, lo que se planteaba entonces también, además yo acabé y empecé a trabajar en el siglo pasado ya, Llegaba una cosa que se llamaba Internet, donde los directores de, de los medios, bueno, le tenían mucho miedo. Los periodistas, en, en el primer momento, pensamos que aquello era un virus que se nos iba a comer a todos. Y, en parte, esa destrucción de empleo de la, hablaba, de la que hablaba Borja antes, se debe también a esa falta de preparación por parte de los periodistas con respecto a, a lo que iba a ser Internet. ¿Y eso qué ha hecho? Bueno, pues que poco a poco fuésemos, no tenemos fotos. Con la cantidad de fotos chulas que había buscado yo, <risa> no pasa nada. <coughs> perdonad bueno, lo que os comentaba es que, que sí, claro bueno, llega internet, estamos en los medios de comunicación y nos encontramos con que el panorama salta por los aires eh, tanto salta por los aires que, que bueno, los medios empezaron a tratar de digerir aquello pero se olvidaron un poco del de aspecto comunicativo que introducía aquello en, en el mercado y de cada consumidor vale Vamos a ir a donde estábamos. No va esto. Y eso que ha sido el último, ¿eh? que podía Habíamos tenido tiempo para organizarlo. Me voy a ir allí. Ya estamos aquí. Mi madre pensaba que iba a ser algo así cuando dije que quería ser periodista. Pero esto fue lo que nos encontramos y esto fue lo que en los medios pensábamos que sería Internet. Sin embargo, Internet nos planteó una revolución en los periodistas muy similar. A mí me gusta compararla con, con esto. Estos son los tipos móviles de la imprenta de Gutenberg. Una revolución que empezó en el siglo XV y que se tradujo en esto. Y entre una y otra pasaron 300-400 años. ¿Eso qué quiere decir? Pues que Internet todavía está dando los primeros balbuceos. Imaginaos lo que ha cambiado diferentes sectores, pero principalmente la comunicación en los últimos 10-15 20 años, y lo que puede llegar a cambiar en los próximos 50, la, eh, la Internet que van a conocer mis hijas no va a tener nada que ver con lo que estamos viviendo nosotros ahora. Y el verdadero producto, que es un valor en Internet, es esto. No los libros de la biblioteca, pero sí el acceso a esos libros. Yo cuando descubrí el potencial de Internet comunicativamente, yo soy, o me considero una persona muy aficionada a, a los libros, me parte un bibliófilo, para mí era como estar ahí, o sea, Internet es el acceso global al conocimiento para todo el mundo o casi para todo el mundo porque ahora intentan cortarnos un poco eh, y vayarnos el campo. Pero eso para un periodista es maravilloso y tiene que ver con lo que comentaba también, también Borja antes. Es cierto que la estructura mediática ha saltado por los aires, pero cada vez somos más dueños de nuestros propios proyectos y no solo nosotros. Ese acceso al contenido es global y es universal y los que antes eran emisores de la información que tenían que pasar por delante de un periodista para conseguir transmitir sus mensajes pueden llegar a emitir directamente qué es lo que quieren decir. ¿Eso qué supone? Infoxicación, sobrecarga, demasiado contenido. Sin embargo, también supone que el contenido es una estrategia en sí misma para que las empresas lleguen a comunicar con sus clientes, las instituciones con los ciudadanos y nosotros, personas con otras personas. Y ahí, pensad el valor que puede jugar un periodista, una persona que está formada y que está preparada para trabajar con información y producir contenidos. Ese es el señor Lobo. Un periodista soluciona problemas de comunicación en el siglo XXI. Eso es un poco lo que nosotros, modestamente, tratamos de hacer en el, en el proyecto que hemos puesto en marcha desde hace solo... Mi socio me decía antes que seis meses y yo me he sorprendido porque pensaba que llevábamos mucho más tiempo rodando con esto. Y es un poco la sensación que tienen todos los emprendedores. La, la vida corre mucho más rápido cuando estás eh, cabalgando un potro salvaje como es un proyecto, sea de comunicación o sea de lo que sea. Pero nosotros nos dimos cuenta que la comunicación hoy en día, y centrada en Internet, que es un poco donde más he trabajado yo en los últimos años, tiene que ver con, con esa biblioteca y con ese contenido que os, estábamos, que os estaba enseñando al principio. Y que nosotros, como periodistas, y aquí tengo que decir que nosotros tenemos periodistas en la redacción y hemos contratado tres periodistas en los últimos dos meses, que tal y como nos está cayendo es, es efectivamente. Entonces, pues pensamos que, que esa nueva vía, ese contenido, ese nuevo mercado que se está generando y que las empresas están viendo, es todo un revulsivo para los periodistas emprendedores que pueden buscarse la vida de una manera totalmente diferente. Y ya está. Aquí puedo leer? ¿Puedo ir rápido? Podemos arañar dos minutos porque ya está. vamos fuera de tiempo, pero ¿alguna pregunta express de estas dinámicas para alguno de los que han participado en esta mesa tan interesante de periodista emprendedor? El creo que la mayor problema que tiene el periodismo es que es vocacional. Todo el periodista y eso es periodista. Y eso a la vez es una cosa muy positiva, pero a la vez una gran regla. ¿no? Porque alguien que tenga una empresa de limpiezas está para ganar dinero, los periodistas, entre eso, a la vez, es algo que le gusta. Y realmente hay que encararlo de la forma contraria. Por lo tanto, como marxismo, sino desde el punto de vista de esa empresa ya, que antes, si bien no se libros, una empresa sobre el periodismo y la tienes que fabricar. Y igual, el, lo primero que menos he visto es que siempre se ha planteado la inicio la, de las actividades desde un punto de vista voy a hacer algo que me guste, no desde un punto de vista voy a crear una empresa que va a ¿no? Creo que este es el punto de partida. de hoy. Bien, en mi caso, eh, Chavi. ¿Qué ¿Qué porque es de hab había que pagar las facturas. Claro, si <risa> yo, ¿sabes? Porque, claro, yo soy pintor, pues trabajar de pintor, ¿no? Pues menos soy punta pues trabajar de algo relacionado con juntar letras mismo, no sé. Pero digamos que poner los números por delante de cualquier otra cosa, como en otros cambios, tiene para que haber un equilibrio. Obviamente, claro, ¿no? con la pasión de un ¿no? Es un poco lo que yo creo que lo que se está avanzando ahora es esa idea de eh, intentar o sea hacer comprender a los jóvenes y a las personas que emprenden, que no pueden olvidarse de la parte empresarial, que tiene no un comerciar comercial en una empresa, es pues muy importante. Y que generalmente gestione la parte económica es muy importante, el negocio es importante. Pero creo que, digamos, a plantearlo es estrictamente desde la perspectiva del de negocio eh, y la traer unas cuestiones éticas es interrumpido. De, de todos modos, si me dejáis hacer una, una puntualización sobre eso, yo también tengo que decir que plantear la comunicación desde el punto de vista empresarial a veces es mucho más honesto que plantearla desde el medio de comunicación. Yo, después de trabajar en un medio de comunicación, seis meses, no tuve que, no, no que pasar más tiempo. Me di cuenta que, en realidad, lo que estaba haciendo era vender los intereses empresariales del grupo que estaba detrás del medio. Con lo cual, al final, digo bueno, si yo trabajo para una empresa y pongo luego de la empresa de abajo soy mucho más sincero con la gente. Porque, a fin de cuentas, eso que llega ahí es, eh, está claro, es transparente. Y eso también, ahora, con internet, donde las fuentes de información son de acceso directo, también está un poco cambiando. Sí. Eh... Mi pregunta va a doble baja para Marcos y para Xavi. Eh, yo soy periodista y editora y emprendedora, entonces tengo mucho que ver de todo esto y creo que bastante que He vivido la revolución digital del periodismo, el primer periodismo digital de hace 12 años y también la, la revolución editorial en los nuevos medios tanto a nivel de prensa como a nivel de, de, eh, de libros porque he trabajado, y he trabajado muchísimos años en editoriales eh, como chica orquesta y he hecho absolutamente de todo. Entonces, yo lo que estoy viendo es que eh, los problemas que se nos planteó al digitalizar la primera revista española que fue BC World y explicar a los informáticos que era aquello de internet porque también he vendido servicios telemáticos cuando nadie sabía en España lo que era Internet y para una empresa que, de un emprendedor español que venía de Estados Unidos. Entonces, digamos que tengo un poquito de perspectiva sobre estas cosas. Y entonces empiezo a ver tanto en el periodismo digital como en la revolución del nuevo paradigma del libro eh, que volvemos a meter la pata en los mismos huecos que lo que ya nos equivocamos hace 12 años, cuando eh, eh, la burbuja de las punto com explotó, lo volvemos a repetir con el libro digital, lo volvemos a repetir con PDFs, con productos estáticos, con imitar en vez de innovar. Entonces, eh, quiero dar un poco de perspectiva en este sentido y desde el punto de vista de un periodista que además es editor y tiene una editorial, y desde el punto de vista de alguien que ha conocido esto que estoy comentando también de primera mano como yo, ¿cuál, ¿dónde veis el, el, el punto, digamos no ideal, que es imposible, pero sí deseable, de hacer algo que evite que se vuelvan a meter los pies en los mismos agujeros y volver a tropezar otra vez con las mismas piedras? ¿Qué está pasando para que esto ocurra? A ver, nosotros... Eh... Pues la parte editorial, eh, la parte editorial de nuestra, de, de nuestra actividad supone una, una parte muy pequeña, ¿no? Porque desgraciadamente, a ver, no nos cuesta dinero, pagamos los gastos, pero digamos que no nos da de comer. Lo hacemos, es decir, quisimos que efectivamente eso, eso diera dinero, pero no puede ser porque, pues, tú sabes cómo está el, el mercado editorial, está sin desastre, sí que hay editoriales que están publicando en papel, y, y están triunfando, están triunfando, dentro del universo Altrium tenemos <risa> también la nuestros en nuestro seno, sembran Libres, Sembra. Que, es, que es un pelotazo, vamos. Claro. bueno y por aquí también hay gente que también es editora y ha, ha hecho un libro y está haciendo publicidad de la hora y, bueno, pues, también está, está apostando por el papel, de todas formas, yo, pues la verdad que no sé contestar a esa pregunta, porque en el momento en que nuestra actividad es la actividad editorial, editorial residual, no nos podemos plantear tampoco eh, ese asalto al libro digital, esos errores que se pueden estar cometiendo en cuanto a, a la, la expansión del libro digital. Que más que la expansión del libro digital es la expansión de los dispositivos para leer. Ver, ¿Quién compra libros digitales? Aquí, ¿quién? ¿Quién ha comprado libros digitales? Tú no vales, Eldira. Claro, y, y, ¿y, ¿y, como... ¿y, quién tiene, ¿y quién tiene un dispositivo para leerlo? <risa> Todo, porque aquí también puede ser. Pues es el problema. Pero, ¿Cómo solucionarlo? Igual Marco lo sabe. Lo único que puedo decir ahí es que si el burro es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, el ser humano suele tropezar tres. Y hasta cuatro. Efectivamente. Entonces, pero bueno, a ver, hay, un, hay una empresa que gana dinero con los libros digitales, se llama Amazon. Eh, efectivamente. O sea, al final aquí es el secreto de siempre. Yo una vez tengo yo la distribución, voy a producir producto que se distribuya. ¿Quién ganaba dinero con la con la cuando te bajabas discos con Spotify? Sea, no hace falta, pero ¿quién ganaba dinero? ¿Poder o no? Efectivamente. ¿O no? Ahora es buscar nuevos modelos. El secreto como siempre está en la distribución, perdona, Oscar Vamos a ver, es que se nos ha pasado el tiempo por todos los costados. Tenemos una pregunta por, por ya, express. Y después eh, cerramos directamente con la respuesta y como os, os animo a que después va a haber más debate y más divertido en el chat en Twitch que empieza dentro de 15 minutos. Bueno, pues por favor. Una pregunta y además te prometo que voy a hacer una pregunta muy simple. Para Borja o Elena que la quiera recoger. Una persona que es un emprendedor, un periodista que ahora que decida emprender, abrir su blog y abrir un blog, una eh, revista digital, como queramos llamarlo, ¿qué modelo de monetización le recomendaríais por una parte? Y por otra parte, si creéis o si desde vuestra experiencia sabéis si hay algún detector de decir voy en el buen camino, no sé sea, a nivel de audiencia, de visitas, de, de, de monetización o me salgo ya o vale la pena aguantar. Muy brevemente. Eh, Dependerá obviamente de todo el producto que haga La temática del sector de dicta, se siente los mismos más monetizable. ¿eh? El tema publicitario es muy complicado. El tema venta por contenido es muy complicado saber si que tu producto sea realmente bueno. Eh, sí. El tema grande de Antón, es factible, es un poco pervertido si no lo haces bien, creo. Entonces es complicado. Eh, mi recomendación, primero, si es una tu nueva clase inicial, te recomendaría de, de, de gente que sabe cómo es la misma situación de ¿no? que esté dispuesto a aprender a estar en el clútero a cambio de que ellos se no haga bien. Porque si entras teniendo necesidades de ingreso económico, no vas a tener ingreso económico en tiempo. Entonces es complicado. Y después de eso, yo lo que intentaría sería evitar un error que te lo digo los periodistas muchísimo, que es hacer lo que hacen los demás. Es muy complicado hacer cosas nuevas, pero o haces cosas nuevas, o por lo menos haz las cosas haces lo que hacen los demás, pero no te lo que están dando todos con más medios, antes que tú, y que además vale, pues, para es súper complicado. Ya no hay tiempo para más, lo siento de verdad, porque ya nos están, es que es normal, nos hemos pasado 20 minutos, un aplauso a todos, muchísimas gracias.